Vendedores y compradores en el mercado municipal de esta ciudad solicitan sea aumentado el nivel de seguridad en el importante punto de venta. No es la época navideña, sino todo el año entero. Que la autoridad de tome medidas sobre eso, porque hay demasiada delincuencia en el medio. Bueno, eh, como quiera, quieras, eh, perdón, todos eh, de ladrones, como quiera. eso es de seguridad, de seguridad. Sí, fuera bueno, eh, no, no ahora en Navidad, sino el año entero. Sí. Pienso que sí, por muchas razones porque este es un tiempo donde hay mucha delincuencia y todas esas cosas. Usted sabe cómo la cosa cómo se pone. Claro que sí. Porque el síndico no invierte nada aquí. Otros son partidarios de que sea mejorada la administración del lugar. Es seguridad lo que no es administradores, porque, porque el síndico lo que tiene de administrador es un guaya. El guaya no sabe de mercado. Es lo que sabe de. Él de agarrar presos por ahí, pero de mercado no sabe, tiene que poner un administrador que venga a, que venga a hablar de, de, de todo lo malo que hay aquí, los callejones cerrados, eh, la venta, a cualquier hora, no, no hay, y lo, los viajantes llegan y se meten aquí como, como si fuera todos los días igual, todos los días de plaza, y, y nosotros los mercaderos vamos a tener que ir desapareciendo, porque no nada más son ellos que se llevan los cuartos y nosotros cojamos la pela aquí de baile.